Hoy escribió Gedeón Santos. Gedeón Santos que fue. Oigan esto. Eh, uno de los principales dirigentes del PLD. De los fundadores. Del grupo de Danilo Medina. Fue director de Indotel. Y Danilo lo mandó como embajador en la OEA. Oigan esto. Pero. No todo el mundo se, se pone una venda y se quita la cabeza. Gedeón vio y dijo que un intento, de, y lo dijo con tiempo, un intento de Danilo Medina iba a ser un fracaso, un intento de Danilo quedarse. Lo dijo y aconsejó a Danilo que no intentara una tercera modificación, una segunda modificación. Eso nunca se había visto un presidente para buscar la reelección, modificar la constitución en un periodo de cuatro años dos veces. Y bueno, Danilo no le puso asunto. Cuando se vieron los aprestos divisionistas del PLD, Gedeón Santos dijo que para el PLD hacer un papel airoso, tenían que ir con Leonel Fernández, aún, aún sin él ser de Leonel Fernández. Que si no llevaban a Leonel, el partido se iba a dividir e iba a perder las elecciones. Y efectivamente así sucedió. Hoy él escribe un artículo eh, buscando las causas principales de por qué el PLD perdió las elecciones. Un brillante artículo y ahí habla eh, del autoritarismo, de cosas que se reeditaron en el gobierno del PLD que eran propios de la dictadura de Trujillo, intervenir los teléfonos. Querer matar moralmente a los opositores Lo que le hicieron a Miriam Germán Eso es propio del trujillismo y del autoritarismo Lo que le hicieron Lo que le quisieron hacer a Luis Abinader, Involucrando un en, en vaina de, En vainas de, de querer Y que hacer fraude con, con, con la Junta Central Electoral Que después se demostró que era mentira Hicieron mil diabluras y, y, y violentando Todas las normas Yo le pedí hoy que me permitan no coger llamadas para poder tratar estos temas. Y por algo que le quiero, que le quiero eh, eh, presentar también. Entonces, este, miren, toda la bellaquería, ese grupo, ese es un grupo bellaco el que está gobernando este país. Ese es un grupo bellaco y provocador. Por eso fue que perdieron las elecciones. Por eso fue que el pueblo se indignó contra ellos. No era de que por tanto por Luis Abinader, ni mucho menos. Miren lo que están haciendo en medio de la transición. Danilo ascendió cuatro coroneles del ejército. Y cuatro coroneles de la policía general de brigada. Incluyendo un hermano de Gonzalo Castillo. Y quisieron producir o quieren producir o lo produjeron. Varios ascensos de fiscales peledeístas. Para atar de mano al procurador independiente que venga, para que no persigue ese grupo de corrupto. Una provocación de Danilo eso. Y anuncia, oigan esto, señores, porque ese grupo perdió las elecciones y tenía que perderla y tiene que recibir el repudio de la población y tiene que haber procesos penales. O autorizó un aeropuerto. En Bávaro, habiendo dos aeropuertos para allá se quita, uno en La Romana y otro en Putacana, en medio de una transición, ahí está diciendo los dirigentes del PRM que van a ser funcionarios que eso lo van a revisar, es que tienen que revisarlo y echarlo para atrás, porque es una bellaquería propia de los balagueristas y de los trujillistas, usted aprovecha una transición que le quedan 15 días de gobierno, para usted está haciendo diablura. Por eso fue que perdieron entre otras cosas las elecciones. Porque el pueblo se hartó de tanta bellaquería de este grupo. Violatorio de toda la norma y de toda la ética. ¿Tú sabes lo que? Así de manera descarada como que la gente no se va a dar cuenta. Coger y miren son tan conscientes de la bellaquería que hacen. Son tan conscientes de la bellaquería que hacen, que esos decretos no los publicaron, fue que se, se, se lograron filtrar. Eso lo tenían calladito de los ascensos de los fiscales y de los ascensos de esos coroneles. Y el mismo, la misma autorización de construir un aeropuerto. Óyete, pero qué grupo más bellaco. Óyete, por eso fue que perdieron las elecciones, entre otras cosas. Porque el pueblo lo, lo, lo, lo, vio que estos tipos no tienen consideración por las leyes, por las normas, por la ética. Todo es en función de negocio. Eso es para favorecer un grupo, un grupo de, de, de, de empresarios que le son afines. Porque ellos todo lo ven así. Oye, no tiene, no tiene, no tiene Una declaración muy buena que también tenemos que comentar, es la de Carlos Pimentel. ¿Quién es Carlos Pimentel? El anunciado como director de contrataciones públicas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no van a aceptar para fines de participar en licitaciones. Compañía que ya el propio Guido Gómez Mazar anunció Que hay una compañía de un compañero de la base Como dicen, que no es de la base nada Para hacer negocio haciendo compañía ahora en la transición Lo que hacían los PLDistas, Que comenzaron a hacer compañía de construcciones Comenzaron a hacer en la misma transición Compañía que la hacen ahora Cuando tú, tú, tú vas a coger un gobierno Pero ese, ese muchacho Que fue de los jefes de la marcha verde y que tiene un discurso de transparencia, ese no se va a apretar una bellaquería. Dice que, que un tipo que formó una compañía ahora, que era lo que hacían los peledeístas y lo que tanto se le criticó a los peledeístas. Oye, y hay gente que están en eso, porque es que te, aquí hay un grupo que hay que tenerlo vigilante y a raya, que no pierde tiempo. Y aquí vamos, todo el mundo está vigilante, ¿eh? para que estemos claros en eso. Aquí todos vamos a estar vigilantes. Guido Gómez Mazara dijo, que lo vi en una entrevista que le hicieron, que ya conoce un tipo que está haciendo una compañía. Oye, pero la gente no, sí, sí, de, de comida. Tú sabes que los peledeístas se convirtieron todos en cocineros. Todito eran suplidores de desayuno escolar, todito Y terminaron todos en empresarios. Entonces el próximo gobierno sabe que no puede permitir eso. Y el pueblo va a estar vigilante, porque eso es antiético anti de, de pies a cabeza, para seguir los mismos negocios, para seguir los mismos robos, para seguir la misma corrupción. Eso no se va a permitir aquí, pero por lo menos ese muchacho Carlos Pimentel se la puso ahí. Ninguno que cree en compañía ahora le van a permitir que liciten. Porque eso es para buscar tráfico de influencia y para buscar ventaja. Y hacer lo mismo que los peledeístas hacían. Entonces no estamos en nada. Entonces no estamos en nada.